Amigos, estoy en el libro aquí de Fútbol Strike Aquí vamos a jugar hoy en la carrera de tiros Ampabé nivel 3 No, mentira Sale muy caro Ampabé Ampabé con quién me toca Uy, nivel 21 Creo que me va a destrozar No importa, hay que tener fe Uy, no, casi, casi, casi, casi no le di dios mío, Ay, no, no, ¿está qué? ahora sí chavos porque sí, porque tiene un buen balón, por eso pega bien, a ver chicos, a ver a ver, pegamos, siempre pegas al centro porque ahí van a ser más puntos creo que me, me está ganando mm. Mm, no, para ver, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, sí Eso Y uno A ver Uy, me ganó por poquito, no por mucho, pero me ganó mm. Uy, casi. y bueno chicos hasta aquí todo, no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en algún otro video. Hasta la próxima. Chao pescado.